Acá estamos ingresando por ruta 56, como ven ahí, camino a la tablada, eh. Municipalidad de Juan Madariaga, el camino, un billar, eh. Bueno Miguelito, acá vamos. ¿Cómo andas, Maco? Bien. Bien, bien, vamos a ver este, cómo se, eh, se porta esta jornada, ¿no es cierto? Hay un poquitito de viento, así que esperemos tener suerte. Y hacer una buena pesca. Así es Miguel Bueno, le vamos mostrando el camino Espectacular ¿Eh? El viaje con mucha neblina Y bueno, llegamos justo ¿eh? Le vamos a mostrar el horario 6.35 Así que le mandamos un abrazo muy grande A Gabriel López Del Pescador Estas imágenes Van para todos sus televidentes ¿eh? Y también para la gente de Pesca y Aventura Así que bueno después cuando llegamos al pesquero le mostramos luego de 18 kilómetros bueno como les comentábamos recién con miguel acá les vamos a mostrar el cartel pesquero la nueva tablada bajadas de lancha buffet servicios de baño buffet todo así que ahora iremos a encontrarnos con los chicos que están acá desde el día de ayer y bueno y vamos a pescar un rato bueno miguel Vamos. Vamos, vamos. Bueno, vamos. acá les mostramos un poquito mientras ingresamos despacio de Para que conozcan 18 kilómetros desde la ruta 56 Y esto es Pesquero La Tablada okay. Ahora vamos a esperar que nos, que nos abra la tranquera Que la tranquera abre a las 7 Y bueno, y encontrarnos con el loquillo, guía de pesca como siempre ven en las imágenes y esto es Pesquero La Tablada bueno, acá les mostramos Pesquero La Tablada miren la cantidad de lanchas que hay miren lo que es esto ¿eh? hoy, domingo Pesquero La Tablada la cantidad que hay ¿eh? impresionante impresionante Loki, bueno, acá está. Esto es lo que es los dormi. ¿Eh? Miren la gente que está llegando. Y apurate porque están llegando todos. Bueno, acá tenemos... Sí, bueno. Hoy va a ser un lío, me daría acá. acá estamos. ¿Eh? Acá les mostramos la produría. Que hacer. Bueno, ya saliendo acá del pesquero de la tablada con nuestro amigo el loquillo 22 correcto chicos cómo va bien vos bien acá estamos bueno Vamos a iniciar la jornadita de pesca acá en Madriaga. hoy domingo Madriaga, cantidad de gente bien. bueno que estuviste ayer sábado contanos un poquito rapidito así cómo bien, fue la pesca fuimos pescando pescamos muy bien hubo gente que ha pescado mejor calidad tuvimos 60 pescados sacamos esperamos. 5, ¿no? Ahí Estaban dos amigos más Pescamos gareteando en el medio de la laguna Después tuvimos los callejones allá de Fernández Pescamos, está buena la pesca Muy bien buen ahí. pescado, muy buen pescado Bueno, ahora vamos a ver la imágenes un ratito del río ¿Está bien? un ratito a disfrutar acá a la laguna A descansar, a descansar, de, a descansar de tanta disfrutar, pandemia con Disfrutar con los amigos Bueno, acá estamos bien con ahí que los llegaron, amigos eh. Eh, Sí, sí La ruta, mucha neblina bueno, ¿cómo venimos? Bien. Bueno, acá vemos el callejón. Y el Julito, mi compañero. Acá estamos con Ricky, ¿eh? ahí puntero de lancha. Vamos por el canalcito. Tiene buen caudal, eh. Sí, mucha agua tiene la laguna. Tiene un nivel bárbaro en la laguna. Eh, bueno, Loki, venimos con el primero. Mirá qué hermoso. ¿Eh? 40 centímetros. Espectacular. Bárbaro. Jorgito, el primero de la mañana. 8 de la mañana arrancamos. Bien ahí. ¿Por qué? con la boca afuera bien Miguel Seguimos Ahí estamos lástima, Madariaga Lástima que está tragado bueno, y ahora le vamos a mostrar la cantidad de bote que hay atrás miren todo anclados rey eh bien eh es la zona acá ya se salió solo más que lo después de un justito viene ahí con otro. Bueno Miguel, otro más. Otro más. Y, ¿Y abajo. Ser, exacto. ¿Eh? Bajaste 80-90 no... centímetros. Estamos pescando. Y mira qué hermoso pejerrey. Levanta más. Mirá. Está comido esta comida. Está comido. Es es bueno. Mira. Tenemos un Espectacular. Miguelito. Muy lindo pejerrey. Y come, ¿eh? Vamos a ver ¿Sí? que come bien, ¿eh? Mira. Se lo traga todo. De ahí. Muestre, Miguelito. ahí, ¿eh? Bárbaro. A ah, 20 centímetros, 30. Bueno, acá estamos, los juncos. Espectacular, ¿eh? Bueno, vamos a ver qué pasa. Bueno, acá estamos con Ricky, Ricky, bien ahí, ¿eh? Bien ahí, ¿eh? Bien, vamos, otro pejerrey de Madariaga, ¿eh? Esperemos que nuestro amigo loquillo que nos invitó esté juntando para el regalo de mi cumpleaños. Eh, que me debe como 10 cumpleaños excelente muy bueno, bueno, acá seguimos loquillo Viene yo bien ahí acá estamos si sí. oso ahí va, ahí va, ahí va. adentro Bueno, acá estamos, Madariaga, miren, con copos, ¿eh? careteando con los copos. Vamos. Miren qué lindo pejerrey. Vamos arriba, mire, vamos, vamos. Pescado hermoso. ¿Para que se te va a caer. Bien. Arriba. Muestro, Miguelito. Bueno, ahí se salió, Y ¿eh? salió el PG? Este, Aquí a Miguelito. Mucho viento, terrible el viento. Bueno, hermoso, ¿eh? ese de estar en 900 gramos, un kilito. Bueno, bien, Miguel. Ah, bueno, acá estamos con el Loki. Loki, gracias por la invitación. Era hora que me invite, ¿Eh? ya que me debes el regalo de cumpleaños para que se entere toda la gente que ve el programa, ¿eh? que no me diste el regalo, aunque sea me invitaste a pescar. Y vinimos a la sala de Madariaga. Bueno, dice que es un regalo de él. Pasa que, bueno, todos estos años que nos conocemos... Mira, Miguelito, lo que te dice. ¿Te puedes? Escúchame una cosa. ¿Qué pide lo más ahora acá? Muy bien. Bueno, ahí lo tenemos al Loki con su embarcación, Loquillo. Muy bien, como tiene que ser Loki. Solamente llevamos los de kilo. Bien ahí. Bueno, acá estamos. ¿eh? Madariaga. Viento muy lindo. Muchas embarcaciones. Y bueno, y, est y estamos con el copo de Río. Bien ahí. Loki, trayendo otro pejerrey acá en la zona de Juncos zona ¿eh? del Corpiño otro pejerrey más acá en la zona del Corpiño bien Loki espectaculares ¿eh? y seguimos miren qué lindo lugar bueno. ahí viene Mako a ver Marco ese es muy muy muy lindo. A ver Marco te filmando acá estamos a contraluz pero bueno. Ahí estamos al pelo seguimos. Sí. Vamos vamos eh. Mostrame un cachito acá. Bueno, bien. Mira, que Mira que pescado. Mira que pescado. Mostrame el pescadito, cachito. Bárbaro sí, sí, sí. ahí. Mira que lo pico, acabo. ¿no? Bien, vamos. Bien ahí. No, Mira que pejerrey. ¿sí? Loquillo, qué guía, eh. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, entre los dos ahí está, espectacular, eh. Ahí está muy, pero muy bien, seguimos, eh. Vamos acá, bueno, comentó un poquito. Acá vamos a hacer file. Decime, ¿mariposa? Mariposa. Ese es el famoso mariposa.